este es un nuevo video para ustedes les voy a hacer un dibujo espero que lo disfruten aquí voy a empezar a diseñar todo y empiezo a dibujar bueno, para mí se me hace más sencillo empezar cerca de los ojos es donde siempre me gusta empezar a dibujar de arriba para abajo voy a hacer los ojos que son importantes para mí que queden bonitos para que da más vida al dibujo a la hora de que termine ahora voy a empezar por la parte izquierda haciendo el cabello y el ojo izquierdo voy a hacer los párpados voy a darle más vida y la luz en los ojos que es importante que le dé un brillo a los ojos y la sombra tengo que dejar esta parte que esté luminoso por la luz y la parte derecha tiene que estar oscuro voy a hacerle el cabello aquí en la parte izquierda que sea menos oscuro que la parte derecha ya le está cogiendo vida este dibujito que estoy haciendo le voy a darle un poquito más de tonalidad en las narices que es importante que se mire eh, el reflejo de la luz ok empiezo a hacerle los labios son importantes para mí que quedan bonitos hago los labios <coughs> y tengo que darle un tonalidad que me guste a mí hacerlo que quede como los labios reales terminando de hacer los labios tengo que hacer todo su cabello aquí la parte izquierda ya voy terminando este videito si te gustó el video dame un like Suscríbete para más videos, por favor. Gracias. Termino. De estar dibujando esto. Y. Te dejo el resultado. Al final del video. Si quieres sígame en Instagram. Ahí donde subo. Las fotos. De mis dibujos. Gracias chicos. Nos vemos en un próximo vídeo